Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro video en este módulo sobre funciones. En el video anterior hablamos muy teóricamente sobre qué son las funciones y por qué son tan importantes. Ahora en este nuevo video vamos a escribir nuestra primera función. Y vamos a escribir una función muy sencilla que simplemente le sume un 1 a cualquier número que le demos a esta función. Esta función es muy simple pero nos va a permitir verificar fácilmente que esté haciendo lo que queremos que haga. Ahora, antes de escribir la función, debemos hablar sobre cómo se escriben funciones en Python, es decir, la sintaxis. En Python, las funciones consisten en cinco pedazos. El primer pedazo es el más sencillo, es simplemente la palabra clave, def. Tan pronto escribimos def en nuestro, en nuestro código, Python entiende inmediatamente que estamos a punto de, de, de, de definir una función. El segundo pedazo es el nombre de la función. Este va justo después del DEF, pero en la misma línea. El nombre puede ser cualquier cosa que ustedes quieran, pero tiene que empezar por una letra, y les recomiendo que nombren sus funciones de manera que les diga qué hace esa función. Por ejemplo, sumar uno. Pero eso no importa. Si quieren llamar a su función Joselito, la pueden hacer. Después del nombre, debemos poner entre paréntesis el nombre de los argumentos eh, o inputs que la función toma. Es importante que entiendan que estos nombres no son variables, estas son solo etiquetas con las que la función identifica cada uno de los argumentos. Volviendo a la, a la analogía del queso que tuvimos en el video anterior, el nombre del argumento es como decir, "Oye, rallador, algún día te voy a dar un pedazo de queso", pero aún no le hemos dicho qué pedazo de queso, será un pedazo grande, será un pedazo pequeño, campesino, siete cueros, mozzarella, quién sabe. En cuarto lugar tenemos las instrucciones. Las instrucciones son sumas, restas, condicionales, ciclos, lo que sea. Eh, lo que sea que convierta nuestro input en un resultado. Es importante que todas las instrucciones estén identadas con respecto a la declaración DEF. Y en quinto lugar tenemos la declaración RETURN. Nuestra función nos va a devolver lo que sea que pongamos a la derecha del RETURN. Es decir, que ese será nuestro resultado o output. Ahora, Así es como definimos una función, pero ahora es súper importante que vean que definir una función no es lo mismo que ejecutarla. De la misma manera que comprar un rallador un, un rayador de queso no nos da queso rallado, tenemos que utilizarlo. Para utilizar una función debemos escribir en algún lugar de nuestro código, afuera de nuestra función, eh, no, mi función o en este caso el nombre de la función y darle entre paréntesis los inputs sobre los que queramos que opere, es decir, el queso como tal. Ya que cubrimos todos los pasos para definir y utilizar una función, les va a ser muy sencillo entender este código que tengo acá. Primero uso la palabra mágica def para definir una función llamada sumar 1 y esa función va a recibir un argumento que voy a llamar cualquier número. Luego, dentro de la función, creo una variable llamada resultado y guardo cualquier número más uno. Al final, devuelvo la variable resultado con la, con la declaración return. Y listo, ahí tenemos nuestra primera función. Ahora vamos a una terminal y ejecutemos nuestro código. Si quieren, pausen el video y piensen por un momento qué vamos a ver en la terminal. Como siempre, vamos a decir Python, código 1.py, y... En este caso, no vamos a ver nada en la terminal porque nunca imprimimos nada en nuestro código. Entonces, volvamos a nuestro código y llamemos a nuestra función. Para eso, voy a ir al final del archivo, en algún lugar después de haber definido nuestra función, y voy a crear una variable llamada x que va a contener el resultado de la función sumar1 operando eh, el número 2, dándole el 2 como input. Y listo. Al final simplemente tenemos que imprimir la variable X y podemos volver a correr el código para probar. Ahora vamos a decir Python código 2 para probar este nuevo código. Eh, y esta vez si vemos el resultado de nuestra función cuando le damos como input el número 2. Ahora cada vez que tengan dudas sobre cómo sumar uno, ¿cómo era que se sumaba uno? Este? Um, pues ahora tienen un programa que lo puede hacer.